Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos con la lección número 103. Dios, al ser amor, es también felicidad. La felicidad es un atributo del amor. No se puede separar de él ni experimentarse donde éste no está. El amor no tiene límites al estar en todas partes. La dicha, por consiguiente, está a sí mismo en todas partes. Mas la mente puede negar que esto es así al creer que hay brechas en el amor por donde el pecado puede infiltrarse y acarrear dolor en lugar de dicha. Esta absurda creencia pretende limitar la felicidad al definir al amor como algo limitado e introducir desacuerdo en lo que no tiene límites ni opuestos. De este modo se asocia el miedo con el amor y sus resultados se convierten en el patrimonio de aquellas mentes que piensan que lo que han hecho es real. Estas imágenes desprovistas de toda realidad dan testimonio del temor a Dios, olvidándose de que al ser Dios amor, tiene que ser también dicha. Hoy trataremos nuevamente de llevar este error básico ante la verdad y de enseñarnos a nosotros mismos que Dios al ser amor es también felicidad. Tener miedo de Él es tener miedo de la dicha. Comienza tus sesiones de práctica de hoy con esta asociación que corrige la falsa creencia de que Dios es miedo. Subraya a sí mismo que la felicidad es tu patrimonio por razón de lo que es él. Permite hoy que esta corrección sea colocada en tu mente en cada hora de vigilia. Da la bienvenida entonces a toda la felicidad que dicha corrección brinda a medida que la verdad reemplaza al miedo y la dicha se convierte en lo que esperas ha de ocupar el lugar del dolor. Dado que Dios es amor, se te concederá. Refuerza esa esperanza a menudo a lo largo del día y acalla todos tus temores con la siguiente expresión de certeza, la cual es benévola y completamente cierta. Di, Dios, al ser amor, es también felicidad. Y la felicidad es lo que busco hoy. No puedo fracasar, pues lo que busco es la verdad. Y David nos dice, Hoy nos liberamos de la culpa para siempre. Hoy ya no proyectaremos que la fuente de la culpa está en personas, lugares, cosas y circunstancias. Terminaremos con este desplazamiento al mirar la fuente interna de la culpa y mirando más allá de ella hacia la luz. La culpa no puede ser real para nosotros ni para nadie. Las ideas dementes no guardan ninguna relación real, pues por eso es por lo que son dementes. Ninguna relación puede estar basada en la culpabilidad ni contener una sola mancha de culpabilidad que mancille su pureza. Hoy no vamos a evitar a nuestros hermanos y hermanas, sino miraremos la luz en nuestro interior y la veremos en ellos. La culpa ya no es atractiva. Ya no seguiré sujetando al pasado porque el pasado no está adentro. Si miro en mi interior, veré el amor y la luz de mi ser eterno. Hoy voy a ver que la culpa nunca se justifica en nadie sea lo que sea que él o ella puedan hacer si miro en mi interior veré la verdad y veré el amor divino y la inocencia ahora, hoy, me es dado curarme y extender la curación a todo el mundo practico con la lección de hoy viendo que la felicidad es un atributo del amor Dios, al ser amor, es también felicidad Tener miedo de él es tener miedo de la dicha. La felicidad es lo que hoy busco y no puedo fallar porque busco la verdad. Dios, al ser amor, es también felicidad. Amén.